Hola, buenos días a todo el mundo. Digo buenos días porque yo estoy en México. Eh, mucha gente eh, asiste desde Latinoamérica y otros asisten desde Europa. Bienvenidos al webinar eh, donde vamos a hablar de despliegue de productos, WSO2. Eh, vamos a empezar. Si no hay ningún inconveniente, mi nombre es eh, Jack Ryder. Soy CTO en Chagray Consulting. Eh, somos una empresa tecnológica especializada en los productos de CO2, como ya podréis saber, y tenemos presencia en diferentes continentes del mundo, especialmente en Latinoamérica, América del Norte, Europa y Asia. Pues eh, dejadme que eh, arranque este webinar eh, lanzando una plataforma completa de v2 tengo preparado ya no luego hablaremos a más detalle vamos a dejar eh, lanzando este esta plataforma mientras está trabajando vamos a seguir eh, hablando de eh, WSO2 y de cómo realizar estas tareas. Una vez lanzada, dejadme también que os muestre, porque esta plataforma la estamos eh, lanzando en AWS, en Amazon. Fijaros que estoy en la región de Ohio y no hay ninguna instancia. Luego volveremos a esta ...a esta pantalla para ver qué es lo que ha ocurrido. Un detalle es que toméis nota de la hora... Eh, ...para que os fijéis en la velocidad a la que se pueden generar estas plataformas... ...que es uno de, estos, de los puntos de los que queremos hablar en este webinar. Cómo podemos automatizar todas estas eh, acciones... Eh, ...de gestionar infraestructura como código... Soluciones, etcétera. Y un detalle más: tenéis en el panel de control del voto webinar eh, un apartado para hacer preguntas. Si queréis hacer preguntas o comentarios, eh, al final del webinar eh, iremos eh, contestando alguna de las preguntas. Y sin más, vamos allá. ¿okay? Eh, una de las cosas que me agrada a mí personalmente hacer en los webinars es, eh, al principio de ellos, dar una eh, explicación de cuáles son los objetivos, qué es lo que los asistentes a esta presentación van a obtener eh, una vez terminada, ¿de acuerdo? Eh, los objetivos no son muchos, pero son bastante claros. En primer lugar, tener una visión de lo que es el concepto de infraestructura como código. Hay muchas ideas y concepciones en el mercado de qué significa, cómo funciona. Eh, también quiero hablar de cuáles son los beneficios y los problemas que nos vamos a encontrar intentando implementar este tipo de conceptos de automatización. Básicamente, eh, son muchos, eh, ahí no, no me extenderé demasiado, eh, pero sí que hay tanto pros como contras en estos eh, ejercicios. Una cosa que para mí es muy importante es analizar el modelo de madurez en la organización cuando un una empresa o una organización como la nuestra se acerca a un cliente eh, y eh, pretende eh, implementar vender una solución como código eh, pues qué es los detalles eh, los requisitos que debemos de estar pensando cuando eh, nos aproximamos a un cliente para hablar de automatización de infraestructura como el código, despliegue de plataformas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un caso real. En este apartado hemos visto cómo acabo de lanzar un, una plataforma. He lanzado un proceso para que me instale una plataforma en AWS, en este caso. Uh, hay diferentes ejemplos, diferentes eh, soluciones en la nube, on-premise, etcétera. Esto es solo un ejemplo, no, no quiero que os fijéis eh, que esto es para AWS, es simplemente un caso. Podría ser Azure, podría ser on-premise, podría ser VirtualBox, podría ser infinidad de casos, eh, tanto puros como estos, como híbridos, mitad la nube, mitad on-premise, etcétera. Y eh, tal vez eh, la parte importante eh, desde el punto de vista de la experiencia es daros un, un pequeño acercamiento a cuáles son algunas de las lecciones aprendidas. Evidentemente estamos aprendiendo de manera continua, pero algunas de las lecciones aprendidas de las casuísticas que nos encontramos en el mercado tratando de implementar estas soluciones de esta de esta manera. Fijaros que a la izquierda de esta diapositiva he puesto algunos, de acuerdo, de los eh, grandes players en este mundo de la automatización actual. Ni son todos, ni son los únicos, y ni tienen por qué ser unos o otros. Pueden ser una mezcla, de acuerdo. Lo importante al final es dar una solución customizada a los clientes que les permita obtener beneficios de este tipo de soluciones. Bien, lo primero es, ante todo, dejar sentado lo que es el concepto de infraestructura como código. Como muchos de nosotros utilizamos la Wikipedia, he pensado que era buena idea eh, dar... Eh, por sentado la base de qué es lo que entendemos. Básicamente eh, es eh, una serie de archivos de definición. Fijaros que dice archivos de definición eh, que pueden ser de cualquier tipo. En la slide anterior estábamos viendo eh, pues temas como Terraform, que se dedican a provisionar infraestructura, temas como Ansible, etc. Pero fijaros que aquí también he puesto un, un logo de Bash. Bash también es eh, un archivo de definición legible por máquina. ¿De acuerdo? Eh, la idea de infraestructura como código en la misma definición habla de hardware físico. ¿De acuerdo? Esto es algo que ya hablaremos un poquito más adelante en esta presentación. Es algo que me lleva a sorpresa algunas veces donde eh, existen operaciones donde dicen sí, queremos toda la infraestructura como código, haces el esfuerzo y cuando llegas a la implementación, sobre todo en grandes organizaciones, te das cuenta de que realmente la infraestructura no te la van a dejar provisionar como código, solo las soluciones. ¿okay? Esto es un concepto que muchas veces... Eh, será da por supuesto al principio y que es interesante explorar eh, temprano en la relación con el cliente para eh, tener, clara cuál es el alcance, tener claridad en el alcance de este tipo de proyectos. Aquí a la izquierda he puesto un ejemplo de una infraestructura como código y las soluciones eh, que se pueden implementar. Eh, vamos a ir eh, a buscar eh, en el ejemplo más tardío, eh, digamos, el, el tope de tecnología, el tope de lo que sería una solución, ¿no? Eh, con las últimas tecnologías, los últimos sistemas, etcétera Pero no perdáis de vista, como os decía antes, que BASH es una buena solución. En esta siguiente diapositiva, quiero invitar a la audiencia a eh, hacer eh, recapitulación en cuál es eh, la visión que deberíamos de tener cuando hacemos una aproximación a eh, provisionar los productos WSOs. Digo WSEOS, pero podrían ser cualquiera. y lo que siempre digo es que se tenga una visión holística. Eh, muchas veces, eh, cuando se está hablando de provisionar soluciones, infraestructuras, etc., eh, solamente se está pensando en un script que instale la solución y ya está. Eso no es ni malo ni bueno ni todo lo contrario, simplemente que se ha de estar en la misma página, tanto con el cliente, como en el proveedor de este tipo de soluciones, para, eh, como decía antes, tener claros cuáles son los alcances. Los alcances es eh, uno de los, eh, una de las áreas donde nos vamos a encontrar mayor eh, problemática de explicar. Entonces, eh, si no os parece mal, voy a, voy a intentar eh, ir un punto por punto muy rápidamente. En primer lugar, digo, pensemos en nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Cuando alguien se aproxima a nosotros, tenemos un tipo de operación de este tipo, nos va a decir, quiero ir a la nube, por ejemplo, o quiero que sea el proceso automatizado, ¿vale? La nube es algo eh, también etéreo, no voy a decir humo, aunque nube, humo, suena parecido, pero sí que hay muchas preguntas a las que hay que hacer al cliente. ¿Nube? ¿Qué tipo de nube? ¿Queremos que sea todo en la nube? ¿Queremos que sea algo híbrido? Cuando hablamos de nube, ¿cuál es la nube que queremos funcionar? O sea, eh, no es lo mismo automatizar un proceso, a lo mejor, para Amazon, que es una infraestructura que está muy, muy preparada para temas de DevOps, o, a lo mejor, este cliente ya tiene un acuerdo con Red Hat y tiene una infraestructura de OpenShift. Entonces, automatizar el despliegue de soluciones en esa infraestructura de OpenShift no es lo mismo, a lo mejor, que hacerlo en Google Cloud o en Exoscale que está muy de moda ahora en Europa. Eh, dicho esto, cuando eh, uno va a hacer ese tipo de, de implementación también va a buscar, normalmente, aunque no es igual en todos los casos, pues orquestadores de contenedores que hay en el mercado. Podemos hablar, como decíamos, de OpenShift, de Kubernetes, de Swarm, de OKD, etc. Una vez provisionada, digamos, aclarada la parte de, de el tema de la infraestructura, Vamos a tener que pensar en procesos. Evidentemente, si alguien, si alguien se va a la nube, intenta automatizar esto, es porque está pensando en integración y despliegue continuo, ¿correcto? Eh, cuando estamos hablando de WSO2, esos parámetros suelen estar muy claros. En el API Manager tienes tu API eh, Controller, en el SB tienes tu manera de desplegar las cosas pero el cliente normalmente va a tener otro tipo de soluciones. Entonces, ¿qué, ¿cómo vamos a solucionar dentro de nuestra automatización todos los temas de integración continua y de despliegue? Y fijaros que esto es un poquito el, el que fue antes el huevo o la gallina. Cuando estamos hablando de infraestructura como código, la palabra código es, es la magia aquí, es código, ¿de acuerdo? Ya sea Bash, ya sea Terraform, Ansible, una mezcla de todos. Eh, ese código va a tener también eh, integración y despliegue continuo. No solo pensemos en, nuestro, en nuestros procesos de integración continua como despliegues de artefactos, de microservicios, de APIs a nuestra plataforma, sino que a su vez nuestra plataforma puede ser sujeto de integración continua, porque nuestra plataforma será código. Entonces, cuando nuevas versiones de soluciones de WSO2 llegan al mercado, o parches, o temas de este estilo, quiere decir que nosotros tendremos que actualizar nuestra plataforma y entonces el tema de integración continua y despliegue continuo son importantes. No hace mucho tuve un, un, una casuística donde un cliente tenía despliegue automatizado, etcétera, pero hace unas semanas eh, nos vino expresando su dolor eh, a la hora de eh, implementar nuevas versiones de la solución, los parches, etcétera. Que si se tiene la plataforma como código, es un proceso natural y automatizado, y si se tiene que hacer manualmente. Es algo penoso, ¿de acuerdo? Eh, penoso. Es algo que da mucho trabajo. También pensemos en otras soluciones existentes. O sea, de acuerdo, vamos a implementar una plataforma, vamos a poner las soluciones de CO2, vamos a poner sistemas de integración continua, etcétera, Pero normalmente el cliente al que vamos a ayudar en este proceso, ya tiene un ecosistema debajo. Va a tener repositorios, va a tener servicios de datos, usuarios de clientes, serán on-premise, serán en la nube, eh, a lo mejor tiene Salesforce, no lo sé. Eh, una miriada de, de posibles soluciones existentes. Debemos de pensar, cuando estamos haciendo este tipo de soluciones, que la plataforma como código a su vez tendrá que integrarse con diferentes soluciones existentes. ¿no? ¿Okay? Si el cliente tiene una base de datos que quieres poner como servicios utilizando el Enterprise Integrator y esa base de datos está on-premise y eh, la solución de la plataforma la quiere integrar en la nube pues habrá que pensar en ese momento antes de hacer el trabajo y encontrarnos el pastel después de que no sé hay problemas de latencia o similares, o se nos ha olvidado poner una VPN contra el backend del cliente, digamos, recordar dentro de esa visión holística que debemos de pensar en qué es, hay que hacer ese assessment inicial de qué soluciones tiene el cliente y tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? Dicho esto, eh, algo que siempre nos vamos a encontrar es que cuando tenemos... Eh, una plataforma, ya sea de este tipo o cualquier otra, ya sea instalada de, como código o no, o pues se haya instalado manualmente o en la nube, o en on-premise, donde sea, eh, cuando se está empezando a funcionar, lo primero que nos van a decir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a monitorear? ¿Qué alarmas puedo recibir si eh, hay algún problema? ¿Cómo puedo auditar? los servicios los requests que hace el cliente etcétera también una mirada de temas que si no hemos pensado inicialmente con ellos eh, eh, en ellos va a ser difícil que hagamos una implementación limpia de eh, soluciones de este tipo tal vez es una mezcla entre el punto anterior y este el cliente a lo mejor tiene soluciones ya como el hay Dynamics de acuerdo hay montones de soluciones eh, que se pueden integrar a la misma vez, ¿de acuerdo? Bueno, podría ser una mezcla del punto anterior y este, pero esto va a llenar monitoreo, observabilidad, alarmado, auditoría, montones de cosas que el cliente va a necesitar y que, en teoría, si está pensando en una solución automatizada como código, etc., va a exigir que sean sistemas proactivos, no reactivos, de tal manera... Que si hay algún servicio que se detiene o el bucket está eh, degenerando en sus tiempos de respuesta, etcétera, el cliente va a querer un alarmado automático que le avise de esas cosas antes de que haya algún problema. O, no sé, temas como que de repente empieza a recibir mucho tráfico y quiere hacer un escalado automático de los servicios, añadir nuevos nodos, etcétera, etcétera. Es algo en lo que tenemos que pensar iniciando en estos proyectos. Pensemos en soluciones externas. Ahí no hay mucho que hablar porque al final eh, este será eh, uno de los objetivos primarios, interoperar con soluciones ya existentes, eh, motores de billing, RPs, CRMs. Eh, pensemos también, y ahí nos va a ayudar mucho la aproximación de infraestructura como código, que... El ASIS es solo la foto de hoy. ¿Cuántas veces en proyectos de N meses no va cambiando el objetivo, no va cambiando las necesidades del cliente, no va cambiando eh, la empresa, eh, reacciones ante la competencia de nuevos servicios, etcétera? Pensemos que tenemos que ser flexibles. Pensemos que la empresa va a cambiar. Hacer... Proyectos de implementación de plataformas como código, etcétera, deben ser proyectos ágiles. Water, waterfall probablemente nos traiga problemas en el futuro. ¿Okay? Eh, y por supuesto, pensemos en el tema de seguridad. disaster recoveries, backups, redundancia, mil cosas que deberíamos de pensar en temas de seguridad. Y que no podemos pensar en ellos cuando se haya terminado el proyecto. ¿De acuerdo? Eh, temas de seguridad deben de estar siempre pensadas al principio. ¿Ok? Nunca eh, dejemos el tema de seguridad para el final del proyecto. Siempre hay que pensar y en el caso de co 2 Hay infinidad de temas a tener en cuenta. Bueno, digo co 2 pero es igual en cualquier otro... Tipo de aplicativos, certificados, eh, encriptado de passwords, un millón de cosas. Eh, disaster recovery, eh, aquí hay eh, la posibilidad de hacer una aproximación diferente. Si tenemos una plataforma que podemos montar muy rápidamente, podemos economizar en el tema del disaster recovery. Quiero decir, se pueden tener a lo mejor instancias apagadas en pasivo. Y si hay una catástrofe, arrancar esas instancias, instalar la plataforma en unos minutos y tendríamos nuestro sistema otra vez funcionando sin tener que estar pagando un disaster recovery activo-activo. Bueno, los backups, por supuesto, y redundancia se dan, se dan por hecho. ¿Qué beneficios encontraremos sobre todo desde el punto, estoy pensando en el punto de vista del cliente eh, y quiero poner los beneficios antes de, de, de los problemas eh, ¿Qué beneficios nos vamos a encontrar eh, en una organización cuando hacemos una aproximación de este tipo? ¿Automatización? ¿Plataforma como código? Pues evidentemente una reducción en los costes de operación ¿De acuerdo? Vamos a tener flexibilidad eh, para crecer en nuestras soluciones, y cuando digo crecer o decrecer no me refiero solamente a escalar, que decir, vamos a tener la flexibilidad de añadir nuevos aplicativos, añadir nuevo hardware, eh, movernos de una, de una infraestructura a otra. Eh, hace unos años tuvimos un caso donde eh, se si nos pidió hacer algo parecido sobre una estructura, sobre una infraestructura de Amazon, eh, cuando estábamos empezando el proyecto, en este caso era una entidad eh, educativa pública, eh, llegó el cliente y nos dijo, mira, Microsoft nos ha hecho una oferta increíble para hacerlo en Azure, eh, hemos hecho un acuerdo global en toda la universidad y nos gustaría saber si podéis cambiar. Al tener este tipo de aproximación de infraestructura como código, fue sencillo de, de estar trabajando en una a movernos hacia la otra. Y esto es algo que, en el caso que os comento, ocurrió iniciando el proyecto, pero nada impide que unos meses dentro de producción llegue el momento y oye, pues nos vamos a cambiar de infraestructura porque los costes o la razón que sea, ¿de acuerdo? Es, es muy interesante eh, el ver cómo una vez que está todo en marcha los costes de operación se van a ir reduciendo y reduciendo porque precisamente se tiene esa flexibilidad bueno disminución dramática en los time to market es evidente de acuerdo una vez que está todo en marcha eh, la agilidad que la organización tiene de eh, crear nuevas plataformas, de implementarlas, se reduce de manera brutal. ¿De acuerdo? Eh, digo dramática, pero claro, ahora ahora veremos en el ejemplo y os daré un poco lo que es mi sensación de, del ahorro de tiempo en... Eh, todo este tipo de, de problemas en los que normalmente cuando dirección se acercaba al Departamento de Tecnología a pedirle cualquier cosa y le daban los timelines de meses o montones de semanas y tal, evidentemente la organización cuando está intentando reaccionar y todos estamos viendo los casos actuales debido a la situación mundial, esto es súper importante. En muchos casos el departamento de TI deja de ser el enemigo de la organización o deja de ser visto como un problema a convertirse en un driver de la organización, donde no solo resuelve los problemas, sino que, sino que impulsa mejoras. Sustancial reducción en errores, y aquí es la palabra mágica, iteración, repetitividad, son claves. Eh, hay ejemplos, en la historia mundial, eh, increíbles, donde todo el tema de la automatización, iteración, repetitividad, han sido claves en el éxito. Eh, no sé, se me ocurre el ejemplo de Ford, eh, con sus fábricas, se me ocurre el ejemplo de los hermanos Wright. En su momento no eran eh, ni siquiera players a tener en consideración, no tenían dinero, pero ellos encontraron la manera de iterar sobre sus errores ni siquiera eran a los grandes especialistas y fueron los primeros en volar. Y simplemente fue esa metodología de iteración, automatización, repetitividad, lo que les llevó a tener el éxito. Todo esto significa que el retorno de inversión en este tipo de proyectos es, es, va a ser siempre una mejora. Eh, tengamos en cuenta que las organizaciones y sobre todo Ahora, en este momento de la pandemia y en el futuro, eh, van a eh, invertir en sistemas de este tipo. Van a eh, intentar reducir el tiempo, van a intentar digitalizar, van a intentar eh, moverse a ese ámbito que ha tenido tanto éxito estos últimos meses y van a hacer una inversión. Evidentemente, buscarán maneras de que el retorno en esa inversión sea. El, lo más rápido y la automatización. Infraestructura como código es probablemente la manera de ir adelante. Eh, los cons. Bueno, esto es algo, y, y aquí son opiniones personales, eh, yo no le veo mucho, muy, mucho con porque evidentemente eh, tengo una visión sesgada y tengo el conocimiento tecnológico y nosotros somos una empresa de tecnología especializada precisamente en todo esto. Pero evidentemente nos vamos a encontrar con organizaciones que a lo mejor su, su área de tecnología no, no tiene conocimiento de, todo, de todas estas tecnologías y van a sufrir en el sentido de adaptarse a estos nuevos modelos tecnológicos. Todos hemos oído durante los últimos años, oye, la cultura ágil, tal, eh, Scrum es la manera de ir, Kanban, etcétera, etcétera. Y ahí es donde eh, existe ese choque, vamos a llamarle generacional, de eh, organizaciones de TI que no han evolucionado hacia ese modelo más ágil, ahí se encontrarán eh, problemas. Eh, los cuadros directivos de las empresas eh, entienden de CAPEX, OPEX, eh, cuando les hablas de hoy una cultura ágil, de Vox, si no ven ese retorno de inversión, si no entienden, pues no van a ser unos drivers, unos players, eh, donde impulsen a la organización a ir hacia estas nuevas metodologías, estas nuevas paradigmas. Evidentemente, si la organización no tiene... Ese conocimiento in-house, siempre están los partners, evidente, que van a poder eh, jugar en ese área y ayudar a los clientes. Eh, esa diferencia, eh, digamos, eso es lo que hace las diferencias entre proveedores y partners, ¿no? ese acompañamiento, esa ayuda, esa formación que se le da al cliente en la adquisición del conocimiento y ayudarle en esa transformación de eh, personas eh, que tienen sus conocimientos legados y de esas tecnologías a equipos más multidisciplinares y roles full stack. Recordad que cuando estábamos antes hablando de el, eh, la infraestructura como código es algo a lo que antiguamente vamos a llamarlo de manera clásica eh, alguien de sistemas de infraestructura no está eh, acostumbrado o sea, si le dices a alguien eh, del, de la antigua escuela oye, eh, yo para cambiar una versión de un producto no voy a ir, a instalarlo borrarlo, hacer un un zip, de descomprimirlo configurarlo, sino que me voy a descargar de un repositorio un código, ahí voy a hacer los cambios y lo voy a desplegar es un cambio de paradigma que tiene su esfuerzo en la organización si la organización no está preparada. Evidentemente hay un coste de inversión inicial, que es eh, claro viendo estos eh, contras, y eh, va a haber un incremento probable, no tiene por qué ser así, en la dependencia en las personas. Recordar que va a haber una transformación a roles full stack esa persona que va a saber de código, que va a saber de infraestructura, que va a saber de soluciones, va a saber de seguridad, de redes, etc. Es eh, un, un cambio que eh, está ocurriendo ahora con mucho éxito en infinidad de empresas en el mundo, no solo eh, temas de un de CO2, aquí no se está reinventando la rueda. Esto ya existe, está funcionando y está yendo adelante. Todos conocemos miles de ejemplos en la industria de digitalización donde esto está funcionando muy bien. Una parte muy importante, os decía, eh, al principio de las diapositivas, es el eh, analizar y decidir y ver el estado de madurez de la variación. Aquí no, no voy a entrar mucho porque en el caso de WSO2 tenéis el link, espero... Unos segundos a que os copiéis el link o si luego veis la grabación del webinar. Eh, WLSO ya ha hecho un gran esfuerzo, tiene una metodología para la agilidad, donde hay un apartado que para mí es impresionante y es una manera muy gráfica de ver el estado de madurez de una organización respecto a tres dimensiones, las personas, los procesos y la tecnología. No, hay una, no, hay una, no creo que exista una organización que esté toda en la parte derecha eh, cada organización está en una parte diferente y mi punto aquí es que eh, hay que hacer una, una introspección realista con el cliente para analizar cuál es el estado de la organización en este momento. Eh, una vez visto analizado ese estado entonces decidimos qué tecnologías qué procesos de automatización le proveemos al, al cliente no tiene ningún sentido y es eh, un ejemplo en el que nos incluimos eh, eh, nosotros que de, de cometer el error de eh, ser una bestia tecnológica en el sentido de ofrecerle al cliente lo último de lo último de lo último, instalárselo, ponérselo en marcha y el cliente decir, ya, pero yo es que de esto no tengo conocimiento, yo esto no lo puedo manejar. Sin embargo, con estas experiencias, luego si acaso hablamos un poquito más de ellas, eh, hemos tenido otros casos donde analizando ese estado de madurez, Hemos llegado al acuerdo con el cliente que vamos a hacer una instalación automatizada utilizando script bash, que es eh, un conocimiento que tu equipo tiene. Y en el futuro, a medida que tu equipo vaya evolucionando hacia la derecha, conociendo las nuevas tecnologías, añadimos nuevas tecnologías en este stack de, de infraestructura como código, etcétera. Y esta ha sido unos éxitos magníficos y es una manera también de que no solo no estamos, digamos, mmm, dándole tecnología a un cliente que no puede consumir en este momento, sino que es un eh, origen de eh, ingresos futuros porque a medida que el cliente va evolucionando nosotros iremos acompañándole y eh, teniendo esa relación con el cliente a más largo plazo. Si tenéis tiempo, por favor eh, ir a ver la referencia de metodología eh, de WSO2, en especial es, este área alrededor de eh, ver el estado de madurez del cliente. ¿Okay? Bueno, bueno, eh, esto es un poquito el fin de, del rollo que os estaba contando a todos. Eh, vamos a ver qué es lo que ha pasado y entramos en una demo. Eh, quiero enseñaros eh, al principio del webinar, lanzamos eh, un, una plataforma en la región de Ohio. No os preocupéis, si eso ha fallado, esta mañana ha lanzado una en la eh, re región de Virginia, entonces podemos seguir viéndolo pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aprovisionado una infraestructura, como la estáis viendo en la parte izquierda del diagrama, donde hemos instalado una serie de soluciones y a la derecha tenéis un diagrama de eh, la solución que hemos instalado, ¿de acuerdo? Pues el API Manager, el... En el formato de despliegue número 2, WS2, hay VIPEL, hay Enterprise Integrator, Identity Server, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver un poquito la demostración, si os parece bien. Esta es la pantalla donde nos dejamos eh, eh, al lanzar la plataforma. Fijaros que no hay nada. Si yo ahora refresco, con un poquito de suerte, veis, ya tenemos. Aquí que se han provisionado una serie de instancias. Si voy a ver en un segundito eh, si ha terminado bien, parece que ha habido suerte. Fijaros que cuando yo he lanzado el comando, le he puesto un time delante para los que sean un poquito nerds como yo, para saber qué es lo que me ha tardado en instalar todo esto. 19 minutos, 14 segundos. Bien. Como no he instalado certificados, lo primero que voy a hacer es... Eh, poner estas IPs en mi etc host para que se puedan resolver. Eh, no. Tengo las palabras muy largas a veces. Muy bien. Voy a añadir aquí las IPs porque estamos yendo con certificados autofirmados y ya directamente vamos a poder ir a ver la demostración. Pues fijaros qué es lo que hemos instalado. Bueno, como es un clúster de Swan le hemos añadido un UI para la gestión del clúster donde... donde vamos a poder ver qué es lo que está instalado. Si visualizamos el clúster, veréis, veis, estas son las IPs, los servidores de AWS, un manager, cuatro workers. En cada uno de estos workers pues hay una serie de agentes, eh, tenemos un Tomcat, tenemos el Enterprise Integrator en su rol de Business Process Server, el Identity Server como Key Manager, que está... Eh, conectado al API Manager, etcétera, etcétera. Si nos vamos a ver los Stacks, veremos todas las soluciones que hemos instalado, donde tenemos soluciones como Tomcat, donde podemos escalarlas, y desescalarlas automáticamente, tenemos soluciones, como os decía, del API Manager, donde tenemos todo el tema de analíticas, tenemos su Gateway, tenemos uno, Vamos a subirlo a dos para tener alta disponibilidad. Esto se puede definir o se puede hacer autoescalado y un All-In-One, ¿de acuerdo? Todos son contenedores, ¿de acuerdo? Que podemos ver eh, cómo tienen su salud, el tráfico, cómo están funcionando. Eh, podemos ver las redes que se han instalado. Eh, podemos ver eh, volúmenes eh, de datos eh, que son persistentes. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero fijaros, por ejemplo, que hay cosas como. Eh, volvemos un segundito al stack. Antes creo que he escalado el, el contenedor. Puedo ver el estado en que va a estar. Ya tengo seis contenedores, tenía tres. En este caso, evidentemente, recordad que si, por ejemplo, esta instalación fuese eh, en OpenShift, este no sería el UI, eh, o si fuera en, en Kubernetes, sería, el UI sería diferente, en este caso por o o otro que hemos instalado eh, eh, utilizaría otras soluciones. Como es algo que hemos instalado en la nube, eh, vamos, eh, le hemos puesto en este caso el Trafic, que es una solución dinámica que a nosotros nos funciona muy bien, Evidentemente, si es Kubernetes, probablemente sería diferente. Y ahora me voy a ver los servicios del Tomcat. Vemos que él ya automáticamente me está balanceando contra seis, que son los que yo he definido. ¿De acuerdo? Eh, vamos a ver, eh, por ejemplo, eh, otro dashboard que hemos instalado muy rápidamente. Sí, esto de la conexión es privada, recordad que estamos utilizando certificados autofirmados y por eso la primera vez que se entra en la solución me dice que no es segura. En un modelo productivo, evidentemente, utilizaríamos eh, certificados reales y no tendríamos estas dificultades y no aparecería este simbolito de que no es seguro. ¿Okay? Eh, Vamos a ver, eh, aquí tenemos, como os decía, eh, eh, un otro visualizador, donde es, es a lo mejor será un poquito más moderno. Aquí vemos cuando hemos lanzado la plataforma hace unos minutos, toda la memoria que se está consumiendo por servicio, la CPU, por nodo. Podemos ver el estado de los nodos. Esto es para ir gestionando los clusters. ¿De acuerdo? Donde vamos a poder ver eh, ¿Qué RAM se está utilizando? ¿El disco? ¿Qué hay libre? ¿Qué no? Si yo me voy a ver uno de estos nodos, oye, pues qué eh, instancias, contenedores están funcionando dentro. ¿De acuerdo? De una manera muy muy sencilla y muy fácil de soportar y mantener. Eh, vamos a ver para que veáis que es real. Eh, por ejemplo, eh, el API Publisher. donde estas soluciones ya las conocéis, vamos a poder eh, funcionar, manejarlas de modo normal, estándar. Eh, aquí tenemos nuestro Publisher conectado al Identity Server, donde vamos a tener todas las opciones de crear nuestras nuevas APIs. En este caso es la última versión de la API Manager. Eh, vamos a poder ver... Mmm, eh, por ejemplo, el, el admin portal, el analytics, el identity server, está instalado igual, donde tiene configurada, es el key manager del, del API manager en este caso. Todo esto son soluciones que vosotros ya conocéis. Evidentemente, eh, como esto es un, una demostración, eh, los usuarios admin-admin no, no están cambiadas las passwords Cosas que hay que tener en cuenta cuando vas a producción, con sus usuarios, sus service providers, etc. Aquí tenemos el publisher. Eh, vamos a tener cosas que a mí me, me chifla la última versión del Identity Server, eh, donde tenemos el nuevo dashboard también, que ha mejorado mucho en la última versión el dashboard. Okay, donde vamos a tener todo el tema de seguridad, los datos, la información personal, las operaciones, todo el tema de seguridad, eh, temas de multifactor, esto es fantástico lo bien que funciona en Identity Server, mis secciones activas en este momento, etc. El manejo del consentimiento, súper importante cuando se están haciendo operaciones de single sign-on, etc. El manejar los atributos, los claims. Muy muy interesante. Evidentemente, vamos a tener todo el tema de analíticas de todas las soluciones, donde, como ya, ya conoceréis, el 95% de la analítica que se vaya a necesitar ya viene eh, definida. Le hago un login aquí. Voy a tener mis analíticas. Me gusta más en blanco yo veo aquí, fijaros, acabo de hacer un login, ya, ya se ve desde, desde donde viene, se pueden ver, eh, los logins que han fallado, etcétera etcétera, veis ya. prueba de que ando por México el login se ha hecho desde México todo el tema de las analíticas de wdco aquí ha hecho un trabajo fantástico en este sentido eh, no voy a ir sobre todas tengo el Enterprise Integrator, tengo el Business Process Server con el Explore, un Active Q de Apache, etcétera, etcétera. Eh, no, no voy a ir sobre todas. Ya llevamos casi una hora de, de presentación y me quedan un par de slides que me gustaría comentaros. Eh, si acaso cualquier pregunta que tengáis sobre la demo, eh, la podéis hacer también en el, en el chat y ahora las revisamos. Vamos a ver aquí, como dicen los ingleses, food for thought, comida para el pensamiento. ¿Por qué es importante todo esto de lo que estamos hablando? Ya habéis visto el tiempo que he tardado en lanzar una plataforma considerable, ¿de acuerdo? No tenía temas ahí de... De observabilidad, no, no los he puesto porque si no, no lo podía hacer en, en 20 minutos. Pero sí que he puesto temas de integración continua en, el, en, la, en la generación de esa plataforma. ¿Os imagináis cuál sería el costo de haber realizado esto manualmente? ¿Cuánto tiempo hubiéramos tardado? Las dificultades. Y una vez hecho, ¿cuál sería el costo de repetir el proceso? Tenemos la suerte o la ventaja de que las herramientas de wso 2 todas son muy amigables a la hora de hacer DevOps. Son fáciles de meter en Docker, son fáciles de configurar. Esto es una ventaja que tenemos contra el mercado muy importante. Y ahora también, como os decía antes. Si en vez de hacerlo en AWS esto mismo quisiera, quisiera hacerlo contra un VirtualBox o Google Cloud, ¿cuál sería el esfuerzo? Si yo ya tengo ese código, ya tengo, me es sencillo cambiar de una infraestructura a otra. WSO2 me lo permite. Tenemos eh, un detalle súper importante desde el, eh, no hace muchos meses, WSO2 cambió... Estrategia de, de en, en las listas de precios cambiar al modelo por core. Y no hay una diferencia de precio entre un core que esté en VirtualBox o en AWS o en VMware, o en OpenShift. El precio es el mismo. Nos da la libertad de darle a nuestros clientes la infraestructura que ellos desean consumir. Y eso es una flexibilidad que otras soluciones que no son WSOs. No tienen. Como ya he comentado también antes, es, bueno, y si ahora eh, todo lo habéis visto en la última versión, pero sabéis que UWSS es agresivo a la hora de sacar nuevas versiones, nuevas mejoras, bugs, etc. Para poder seguir ese ritmo, si nosotros no tenemos automatizado la creación de las plataformas, de las soluciones, ellos tienen la solución del Moon que es eh, WSO2 Data Manager, que nos va a permitir integrar nuestras subidas de versiones y parches dentro de sistemas de integración continua de manera sencilla. ¿Ok? ¿Y por qué es importante mi infraestructura como código? Porque es código. Yo puedo tener esto en mi repositorio, tener las versiones que despliego de, de, de mis plataformas, puedo versionarlo, puedo evolucionar. ¿Sí? ¿Hola? Etcétera. Eh, lecciones aprendidas muy rápido. Empieza pequeño y evoluciona rápido. ¿Ok? No intentes hacer un Big Bang de todo eh, porque son demasiadas piezas en movimiento. Recuerda que estás hablando de toda la infraestructura, toda la plataforma, seguridad, DevOps, sistemas, todo. Empieza pequeño y evoluciona rápido. No sirvas tecnología al cliente que no puede consumir. O sea, no le pongas Ansible, si no sabe Ansible, si sabe Bash, hazlo en Bash. Lo perfecto es enemigo de lo eficiente. Nos podemos tirar. Semanas en un pequeño detalle mejorándolo y mejorándolo. recordar que intentamos ir a versiones ágiles, metodologías ágiles. Hagamos una pieza que funcione y luego itera con ella, pero no pierdas, no, no quites la vista de dónde está la portería, de dónde está el Y muchas veces dicen, eh, no es el camino, es el destino. Ay, aquí creo que ni es el camino ni es el destino, son ambos, ¿de acuerdo? y las razones es porque normalmente los objetivos ese destino va a, va a cambiar a medida que evoluciona el proceso ya sea porque el cliente tiene nuevas tiene una visión cambia su visión cambia sus necesidades etcétera etcétera aunque ¿Okay? pues si os parece eh, Renata organizadores vamos a eh, intentar contestar algunas de las preguntas, eh, dejadme que os, eh, vamos a ver, eh, uf, hay montones de preguntas aquí, un segundito, que lo vean en el panel. Ah, este es, es eso. Eh, ¿Podemos tener acceso a la grabación de la conferencia? Sí, todo esto se está grabando. Eh, y se pondrá en el website de wso 2 eh, Esperaba un poco más del how to más que capabilities Sí eh, Ponte en contacto conmigo podemos ver algo más del how to sin problemas eh, Evidentemente la salsa mágica está en todo ese código que hemos ejecutado eh, aquí, gracias Pablo y eh, eh, pocas más preguntas tenemos de problemas de audio, etcétera, si alguien quiere hacer alguna pregunta más este es el momento eh, esta tecnología es maravillosa sí eh, Andrés, por supuesto eh, pongo no, no. Imagino que tienes mi, mi, mi correo. Eh, ¿Cómo sabes si un cliente está listo para la infraestructura como código? Eh, yo, yo te diría que mucho tiene que ver con la experiencia eh, que tú tengas hablando con él y viendo cómo funciona. ¿Listo para la infraestructura como código? Va a estar siempre. El problema es que nosotros, los los las empresas de tecnología muchas veces proveemos soluciones que no son consumibles por el cliente, ¿de acuerdo? Debemos de hacer, y ahí hay una, se ha puesto un ejemplo maravilloso que tiene WCO2 en, ese, en esa URL de antes, eh, de cómo podemos hacer un análisis básico de en qué estado se encuentra el cliente, es, es importante. Listos van a estar siempre porque los beneficios son importantes. El problema es que nosotros, desde la tecnología, desde WSOs, le demos esa capacidad que él pueda consumir. ¿Okay? ¿Podemos tener acceso al terraform para el despliegue? No, eso es tecnología. Bueno, sí, evidentemente somos empresas nos dedicamos a eso, Pablo. Eh, esa es la salsa mágica. Eh, evidentemente nosotros hemos construido este tipo de soluciones y nos dedicamos a comercializarlas. Eh, por supuesto que podéis tener acceso, es una cuestión de, de gestión de empresa. Si os ponéis en contacto, perfecto. Eh, eh, eh, eh. Kubernetes sobre AWS, fantástico. Eh, aquí hay, y esto es, por ejemplo, eh, aquí tengo eh, un, un comentario eh, que tienen Kubernetes sobre AWS. Esta es una aproximación, por ejemplo, que nosotros seguimos en algún caso donde el consumidor, el, el cliente, perdón, desea tener... Eh, unas capacidades o, o dice tiene que ser Kubernetes pero a lo mejor no tiene las capacidades de soportarlo en AWS, en Google Cloud en Azure hay soluciones EKS en este caso donde el mismo proveedor de infraestructura tipo AWS te va a dar Kubernetes ¿de acuerdo? y entonces el soporte es menor, evidentemente el coste de operaciones es algo mayor, pero te en el software También tenemos eh, la posibilidad de nosotros, como infraestructura, instalar ese Kubernetes, ¿de acuerdo? Pero sí, hay, es una solución muy válida eh, utilizar eh, orquestadores de contenedores como Kubernetes en infraestructura que existe, en proveedores de infraestructura, que ellos ya te dan una solución. Es como las bases de datos, ¿no? Si utilizas el Aurora de... WS, pues, no tienes que instalar una MySQL, por ejemplo, y ellos te van a hacer el backup y se van a preocupar por todo esto. Eh, ¿Cómo armar el stream en general y cómo migrar de una plataforma a otra Google Cloud? Eh, pues sería bueno conocer eh, cómo migrar de una plataforma a otra Sí, si en, en realidad es, estas herramientas eh, te van a proveer de conectores, eh, evidentemente si estamos utilizando scripts muy básicos tipo Bash, pues el esfuerzo sería mayor pero si estás utilizando eh, soluciones como Terrazón pues el esfuerzo es menor eh, porque ya viene con cierta eh, conectividad ¿no? no es igual una infraestructura que otra hay que hacer cambios en el código pero ya no es un proyecto de nueve meses es un proyecto de un mes eh, ¿Qué licencia hay en ¿Qué diferencia entre licencia y microlicencia? Eh, imagino que te refieres a eh, WSO2 en el sentido de eh, las licencias por core, que, que es estándar eh, para las soluciones Identity Server, eh, Enterprise Integrator, API Manager, y para los micro gateways eh, que se pueden... Eh, licenciar por tráfico ¿de acuerdo? por cantidad de tráfico esto, eh, mi recomendación es que eh, o lo, lo hablemos en más detalle las listas de precios y de los son públicas eh, y si necesitas eh, hablar con un poquito más de detalle, eh, Rubén no sé si estás en Europa o estás en América eh, dependiendo pues si referencias a Chuck Ray en España o en o que hay aquí en Latinoamérica, ¿acceso eh, para estudiar mejor? Eh, no, eh, el acceso al código es evidentemente eh, la salsa mágica. Eh, es muy interesante pero la idea de plataforma. Pues, gracias a ti, bueno, impecable. Entonces, Ferenia, cuando usamos imágenes de docking, por ejemplo, de la 2.6 a la 3.1, ¿los cambios de versión son muy complicados? Algunos sí, otros no. Eh, tenéis que tener en cuenta que Chakray se especializa en las soluciones de wso 2 Entonces, cuando yo digo que algunos cambios no son complicados, tal vez eh, mi punto de vista está. Eh, Sí, no recuerdo ahora la palabra, ¿de acuerdo? Pero, eh, ¿por qué? Porque nosotros conocemos la tecnología de validad, pues, eh, es sencillo. Lo que sí que te puedo decir, Oscar, es que eh, al, al haber evolucionado este cambio de la 2.6 a la 3.1 tan rápido, eh, sí que han surgido una serie de dificultades y es súper aconsejable eh, tener acceso a los parches, ¿de acuerdo? Eh, no para que funcione la, la solución en general, que funciona, la, la instalas y ya está, pero cuando empiezas a hacer, eh, digamos, advanced features, sí que te vas a encontrar con la necesidad de tener soporte, ¿de acuerdo? Y eso es importante. ¿Cambios de versión muy complicados? No. Eh, Como se despliegan ahora las APIs en la 3.1 y su compliance con su AERP, 3.0, OpenApp y tal, las ventajas de ir a la 3.1 son muy, muy grandes. Eh, pero bajo el paraguas de lo que antes te comentaba. Uh. ¿Cuáles son los costos para el update de 2 El, el UPDATER de 2 viene incluido en el soporte de WS2. Con el contrato de soporte de las soluciones tienes acceso al boom. Eh, y ya tienes acceso a todos los parches directamente okay. eh, para Latinoamérica ah, quieres saber exactamente los dólares. Eh, ¿tienes, tienes mi correo Fernando eh, por favor eh, ponte, contacte conmigo y, y te comento exactamente los costes de, de, de, de todo esto sin ningún problema estoy a vuestra disposición Ok. Uh, sí, está publicado eh, en la web de SEO2. Puedes descargar la lista de precios de LATAM. Creo que la última versión es de eh, finales de marzo o principios de abril del 2020. Ok. Y si me dices tu correo, eh, te lo puedo enviar directamente. Ok, no sé si hay alguna… Ok, oh, un segundito, me tomo nota. También, perdón, estoy tomándome nota, que es, es una tontería, porque podría hacer una, una copia de pantalla pero yo soy un clásico. Ok. Fantástico. Pues si no tenemos nada más, muchas gracias a todo el mundo por asistir. Eh, las eh, eh, la grabación del webinar, si ha ido todo bien, saldrá en la web wso 2 eh, y que tengáis un fantástico día y todo el mundo, cuidaros mucho. Gracias. Eh, Renata, si quieres terminar la grabación. Hello. Hola a todos. Eh, queríamos agradecer la participación. Fue increíble esta presentación. Gracias a Jack por hacerlo. Y, y sí, van a recibir el, el, el link con el... Uh, con la grabación. Quédate tra tra tranquilos. Okay. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días.